Hemos sido salvados por el Dios de la vida, en el medio de la En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia que Dios nuestro Padre nos regala por medio de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para que tengamos vida.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 Oremos Padre todo, poderoso y eterno que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia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 Lectura de la profecía de Abacú. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Clamaré a ti violencia sin que tú me salves? Porque me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión. No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá, Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta las ovejas conducidas por su mano. Ojalá, Ojalá hoy, hoy escuchen, escuchen la voz, voz del, del Señor. Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón con como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de a fe y amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 y si pecas siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar... Ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después. Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza, la de Jesús en el día de hoy, que genera en el corazón de sus discípulos eh, una inquietud profunda. Eh, los apóstoles, ante la enseñanza de Jesús, le piden, aumentanos la fe. ¿Y qué es lo que les ha enseñado el Señor Jesús? Que deben perdonar. Una y otra vez deben perdonar al hermano arrepentido el perdón es la prueba del 9 de la vida cristiana y lo cierto es que el creyente cuando escucha esta exigencia de la palabra de Dios siente la distancia que existe entre lo que tiene en su corazón y lo que el Padre espera de él por eso es que los discípulos y apóstoles enfrentados al mandamiento del perdón sienten que no les alcanzan sus fuerzas, que necesitan un don especial de la gracia de Dios. Aumentanos la fe. Si no nos aumentás la fe, no vamos a poder perdonar a nuestros hermanos. Es extraordinario porque en el mensaje de Cristo es más fácil mover una morera de su lugar y plantarla en las aguas que cambiar el corazón del hombre. Pero es posible cambiar nuestro corazón. Es posible tener un corazón nuevo. Cristo hace nuevo nuestro corazón. Y Cristo nos pide que amemos no con nuestro pobre corazón, que en una expresión bíblica podríamos llamar un corazón de piedra sino que nos pide que amemos con su corazón y por eso el salmo que hoy proclamábamos sobre todo la antífona con la cual nos uníamos a la proclamación del salmo ojalá hoy escuchen la voz del señor es tan importante esta antífona es tan importante este Salmo que la Iglesia todos los días inicia su ciclo litúrgico diario. La oración comienza para la Iglesia litúrgicamente con este Salmo. Es lo que llamamos, los que rezamos la liturgia de las horas, el Salmo del Invitatorio. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, porque sabe nuestra Madre la Iglesia que escuchar la voz del Señor... No es simplemente un acto físico auditivo. Escuchar la voz del Señor es abrir el corazón a la palabra que viene a nosotros. Y si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, acontece algo extraordinario. Lo dice el apóstol Juan en el comienzo de su Evangelio, cuando hablando del rechazo de algunos a la palabra que Dios envía al mundo... Nos dice también que a quienes la recibimos nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Escuchar la voz del Señor es permitirle a Dios que nos transforme de tal manera que haga del amor y del perdón nuestra forma habitual de vida. La maravilla de la exigencia de Cristo es que no nos pone una meta que supera nuestras fuerzas, porque de alguna manera Él nos levanta hacia esa barra, Él nos levanta hacia esa vara para permitirnos dar un paso y pasar hacia allá, pasar hacia su lado, convertirnos en presencia suya, que es presencia de amor y de perdón. El cristiano debe ser siempre Alguien que vive en el amor y en el perdón. Pero tenemos que aumentar nuestra fe. Y para eso tenemos que escuchar hoy la palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pero además tenemos el regalo maravilloso de la Eucaristía. Hoy la oración con la que concluiremos la Eucaristía es una de las más bonitas de la liturgia del misal romano. Dice que concédenos Señor que... Lo que hemos recibido, es decir, a Cristo, nos transforma en Él. La Eucaristía nos transforma en Cristo. Entonces, los dones que nos vienen de Dios, su palabra y la palabra hecha carne en la Eucaristía, tienen un mismo fin, tienen una única razón de ser, la de transformarnos en Cristo, la de convertirnos en hijos con el Hijo. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que nos regale estar muy abiertos al don de su gracia. Dios jamás nos pide cosas imposibles. Es verdad que nos pide cosas que superan nuestras fuerzas, pero es verdad que nos regala su gracia para levantarnos sobre nuestra propia debilidad y ser capaces de hacer lo más grande, lo mejor. Que el Señor nos regale que hoy nos abramos al don de su gracia escuchando su palabra, los que podamos participando de la Eucaristía sacramentalmente y si no participando con la comunión espiritual, que no es exactamente lo mismo pero que puede producir en nosotros frutos grandes como los de la Eucaristía sacramentalmente recibida. Que Dios nos dé un corazón que se deje transformar por su amor un corazón que se deje hacer a imagen del corazón del Hijo, para que aprendamos el arte de lo más difícil, de amar al prójimo hasta dar la vida por él, de perdonar hasta 70 veces 7 y de estar de esta manera viviendo una vida que es regalo de Dios, no solamente para nosotros, sino también para comunicarlo a nuestros hermanos, en el amor y en el perdón. Que el Señor que nos regala hoy el don de su gracia en la Palabra y en la Eucaristía transforme nuestro corazón a imagen del de su Hijo. Vamos a...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 Sufre la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.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 porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y porque eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te apartaste de nosotros que muchas veces quebrantamos tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor te has unido tan estrechamente a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, nos alientas a esperar en Cristo Jesús para convertirnos a ti y nos concedes ponernos al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Tú eres en verdad, Padre, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo lo eres. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado por nosotros en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió...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 Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente.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 Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si rasgarás los cielos y desciendes, los cielos y desciendes, si se co